Soy Concepción Mauri Contreras, estoy en 1941, el 9 de mayo, y aquí estoy. ¿Cuántos años? Tengo 79 años recién cumplidos. Bien, ya, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una estenosis lumbar, es una estenosis lumbar, de la lumbar de la 4, la 5 y esa estenosis me está estrechando la médula y dependiendo el nervio que me pille me duele o bien la rodilla o bien no puedo levantar los pies o bien un dolor intenso que me hace llorar y que si no me cojo a algún lado me caigo todo eso y por eso diciendo ah, ah, bueno, fui al médico, he ido a tres traumatólogos, porque claro, para empezar porque los conozco. Entonces fui el primero. Conchi, con la edad que tienes, asmática, um, anticoagulada y las cositas que tú tienes, yo no te opero. Y esto es la única solución, la única, única, única solución es operarte. Si no, te quedas sentada en una silla de rueda paralítica para toda tu vida. Palabras textuales, sin informe, sin papel, sin nada, me salí llorando, claro, Manolo me esperaba en la puerta porque no lo dejaron entrar por lo de la pandemia, entonces yo empecé, salí llorando, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? le conté, tú que te vas a operar, tú que te vas a operar, efectivamente, pues ya buscaremos otra cosa, ya buscaremos otra cosa y él os conocía a vosotros, yo no sé de qué, pero os conocí, por lo visto ha estado aquí y ha venido aquí. Y entonces dice, mamá, yo he dado con una solución, que puede ser o no puede ser, pero vamos a intentarlo. Bueno, al traumatólogo fui, a tres traumatólogos distintos, y los tres me dijeron lo mismo. Entonces, cuando llamamos, dice, Manolo, he encontrado a un señor, un doctor ruso, que está cerca de mi casa, totalmente, por detrás de mi casa. ¿Y tú quieres? Digo, lo que sea, porque si no, me meto en la operación, porque yo... ...llevo ya muchos meses y ya no puedo aguantar más los dolores... ...bien, pues vamos... ...y te pusiste tú creo... ...y le dijiste bueno, pues mándame los informes de ella y tal... ...no sé si te los llegó a mandar... ...porque llamasteis por teléfono... ...yo estaba sentada viendo la tele... ...a las cuatro y media, cinco... ...dice mamá... ...tú a las seis de la tarde estás preparada... ...digo, ¿para qué? ...dice, porque nos han dicho que podemos ir esta tarde... ...en vez de mañana... ...porque ya tenemos la cita para el otro día... Entonces, yo me echo un vestido rápido, me, me voy, me voy que vuelo, y ya está, y aquí estamos, y estoy muy contenta, he mejorado muchísimo, los dolores ya no son, casi no existen, cuando existe me duele, me duele, no, no, pero ni nada parecido a lo que yo tenía, ¿me entiendes?, y nada. No, no. bien. ¿me he explicado bien?, entonces, es como eh, emoción de que ha dado el doctor, eh, el centro, el equipo. Ah, bueno, doctor, todo maravilloso. Yo no me esperaba no me esperaba esto. Esto es precioso, es grandísimo, es grandioso porque yo desde siempre he hecho gimnasia, he sido muy deportista, he hecho de todo. Eh, conozco muchos gimnasios, pero yo esto, esta barbaridad no me la esperaba, o esa es la verdad. Yo me asusté al principio porque vi tantas máquinas, a mí me parecían todas iguales. ¿esto que es tan grande y todo esto lo tengo que hacer? Yo pensé, y, y luego pues nada, pues me ilusioné mucho porque vi que, pues que nos acogisteis con mucho cariño, mucho respeto, con mucha emoción, nos habéis ayudado muchísimo, y aquí estamos, y estoy muy contenta. Muy bien, muy bien, y así seguimos entonces. Y aquí seguimos, y así seguiremos. Muy bien, muy bien, vale, gracias.